Traigan puertas que manijas sobran. Manija mundial. Manija mundial. La pasión, la pasión futbolera, futbolera desde una mirada popular. Bueno, me fui mundial. Hoy tempranito. Hoy no... Hoy, hoy tempranito. no esperamos nada. ¿Sabés que las cosas hermosas que tiene el fútbol? Que... Eh, hoy pensaba, hoy jugamos con la camiseta violeta. Sí. Y digo, vamos a traer a colación la historia que tiene eh, nuestras camisetas de la selección argentina. No es la segunda vez que jugamos, eh, es la segunda vez, digo, no es la primera, que jugamos con la que no sea azul, porque en el 18 jugamos con una camiseta negra que tenía la banderita pintada, pero, eh, mira, me despinté mi banderita. Eh, pero Manteneme por favor la imagen para, la, no, por favor, para las cámaras. La gente te... de radio no lo vio. <risa> Pero bueno, hoy jugamos con la camiseta violeta que mucha gente se la compró, está sí, linda. tengo mis recados. Pero, pero hoy vamos a ver, hoy debutarán una Copa del Mundo, no como nuestra camiseta tradicional azul, que era la historia que hoy queríamos traer. Y gracias, no sé, eh, al Diego, al fútbol, a este espíritu hermoso que nos moviliza a nosotros, eh, empezamos a buscar protagonistas. De lo que fue esa gesta mundialista del 86. Y le digo un amigo a quien le mando un abrazo grande, Maxi Channel, de acá, bueno, el, los amigos saben que tiene otro nombre, el, el nombre artístico, eh, que es acá, Vecino de Barry Podromo, a quien le mando un abrazo grande, nos están viendo, y eh, le digo: ¿Será que le puedo enviar eh, a él un mensaje? Me tomaré el atrevimiento, porque. En una época me ha mostrado unas fotos muy lindas de intimidades de la selección argentina que no se ven. Y esas fotos están acá en este momento con nosotros en el estudio y es una emoción. Tesoro patrimonial. No, es eso. un tesoro, pero eh, histórico. Y ustedes se van a morir. Acá estoy sosteniendo en mis manos y le cuento a la gente que está en la FM y que no está viendo. Una foto de Maradona firmada por él. ¿Pista? Eh, van a estar alguna de ellas en las redes para no, que quien nos esté escuchando las pueda ver también. A ver si reconocen. Esa hay que la, cuidarla, eh, la, no, no, la, son, la firma hay que tener... Y este, mirá este tesoro. Campeones del mundo, acá durmiendo en un avión. En avión, el carrion, ahí en bondis. Acá lo tengo al Tata, mirá al Tata, qué lindo. ¿Quién nos trae todas estas fotos? Eh, uno de los grandes protagonistas, y no hay que olvidarse de lo que son los equipos. Lo que tenía eh, Carlos Salvador Vilardo era que eh, sabía armar grupos. Y dentro de los grupos, no solamente los en esa época eran 22, ahora son 26 de los jugadores que están enlistados para jugar la Copa del Mundo, son los que conforman ese grupo. Y, y lo conforman un montón de personas más, más allá del cuerpo técnico. Eh, sin dirigentes no se puede hacer eh, y trabajar cómodamente. Y la parte fundamental de todo vestuario que son los utileros. Hay un utilero histórico en la selección argentina y acá lo traemos a colación, que en, en su búsqueda de testimonio lo fuimos teniendo a él y que eh, también lo han nombrado muchos los jugadores, es acá oriundo de Ensenada, de acá, de, pero de la región de La Plata también, y que es el señor Roberto Tito Benros, que ya no está con nosotros lastimosamente, pero acá en el contacto y buscándolo, Tito, el Diego, el fútbol nos unió a Cristian y esta tarde lo tenemos a Cristian Benros acá con nosotros en el estudio, el hijo de Tito para hablar de fútbol y de toda esta mística mundialista. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido. Bueno, buenas tardes eh, Manu, buenas tardes Sofi, este, buenas tardes producción bueno y a todos los oyentes y las oyentes de, de Manija Mundial. Eh, bueno, estoy re contento acá de estar con ustedes, compartir eh, fotos de, de mi papá que son inéditas y bueno, y recordarlo a mi papá es una emoción terrible para mí y bueno, y gracias, le doy gracias a, a todos y a todas. También. Estoy viendo, estamos viendo, te, te vemos ya en cámara y todo eh, y no hay que dejar pasar porque quienes nos estén chusmeando ahí por el YouTube van a ver que detrás de Cristian eh, está su hija, Digo, ahí, ahí está, se, se ve detrás, escondidita, pero si ven a alguien detrás de, de él, es ella que eh, lo acompañó hasta aquí y también va, va a compartir eh, este rato de, de recuerdos y de historia con nosotros. Nosotros te queremos agradecer mucho porque sabemos lo que costó tenernos sí. acá. Así que, pero bueno, eh, se, se merecía a Tito este lugar, ¿no? Sí, sí, sí papá. Eh, por eso les digo gracias eternamente porque muy poca gente este, le ha hecho un homenaje a mi papá. Ustedes, bueno, los jugadores también en intimidad le han hecho un homenaje. Y bueno, tengo otro amigo también, este, César, que también no me puedo olvidar de él, que le hizo su homenaje, eh, bueno, eh, en su local. Este, y esto, vivir todas estas cosas, este, para mí, yo ya te digo, Manu, cuando me llamaste, un sueño, un sueño y bueno, y por mi papá. Hago lo que sea porque se lo merece, se lo merece porque fue un trabajador. Trabajó muchísimo, solo, porque no, no había, no es como ahora que está, o sea, bárbaro, ¿no? Mejor, uh -huh. mejoró, pero él era solo, en ese sentido lo ayudaban. Era el único utilero de, eh, en, ese, en la década del 80 claro, de, y, y, 90. Exacto, y había otro señor que no me quiero olvidar, Manolo Carballo Ajá también que lo ayudaba y fue muy importante también, que na, no se acuerdan de ese, por eso lo, lo vengo yo a traer uh -huh. en este muy momento, bien. porque el tipo era un genio, también Manolo Carballo, no me olvido de, de ese señor, y bueno, y después tenía que lo ayudaba Galíndez, Mochela. Galíndez eh, era el masajista de, de Maradona, había llegado con el Diego, a, había a ese llegado grupo. con Maradona, claro, él llegó con Maradona, yo... Por allá Galín lo tienen presente eh, porque se ha hecho más mediático, ¿no? Pero no, no era el utilero él. Él no era, era el masajista de ah, verdad. A veces se acuerdan ¿Sí? de él, me dicen si yo soy el hijo de Galín. <risa> Pero no, no, no. Él era el masajista. Un capo le mando un saludo grande. Ojalá uh -huh. que, que bueno, que lo pueda ver el programa. Y bueno. Después, bueno, estaba el profe Echeverría. Uh -huh. También. Que era el preparador lo físico. Ha de muchísimo, era el preparador físico, claro. Un, uh -huh. un preparador físico. Un preparador físico, uh -huh. un utilero, un masajista, un kinesiólogo, no Exacto. es gran equipo no como. No era, nosotros. claro, no era tanto este como se, se pobló ahora, porque está, está perfecto que ahora se haya mejorado todo eso, porque los jugadores necesitan eh, tiempo, poco tiempo, o sea, para distraerse en otras cosas. Entonces, ahora está bien, ¿no? Que se haya ingresado más sutileros por ahí, uh -huh. más preparadores físicos. Eh, y bueno, y casualmente, bueno, nosotros, este, como sigue el, el linaje, digamos, uh -huh. este, uh -huh. el preparador físico ahora que tiene la selección argentina es tío de mi hija que se llama, bueno, Luis Martín. Luis Martín. Que es el tío postizo de mi hija. Está casado con la prima de la mamá de mi hija. Y bueno, uh -huh. seguimos más o menos ligados. Muy ligados, <risa> claro. Y bueno, claro. Este, bueno, así que acá traje un par de fotos para que vean. Sí, que las vamos a ir repasando. Las vamos a ir repasando. Eh, también mandamos algunas para las redes sociales, quienes no nos puedan estar viendo en este momento eh, por YouTube. Eh, y que traen muchas historias que vamos además a contar. Más allá de mostrar de mostrar las fotos, a, a repasar un poco, nos interesa. Y, y nos prometiste una inédita nos prometiste una una primicia eh, una que no sepamos viste como cantate una que sepamos todo bueno en no. vez de eso una que no sepa eh, que no sepamos bueno cuando ustedes quieran yo sí, este, si dale. no estamos para lo último querés que arranquemos con y acá le vamos a ver a Tito Ben Ross. es un hace estamos hablando del 2016 se cumplen 30 años de, de la gesta del Mundial 86 y se larga un documental que se llama la historia detrás de la copa que aparecen un montón de imágenes inéditas y de historias inéditas sobre lo que fue el, la Copa del Mundo del 86. En ella un rumor que se venía contando y que no se venía desarrollando que fue la historia antes del partido contra Inglaterra y acá es donde rescatamos nuestros colores y sobre todo la camiseta de color azul que tenía la selección argentina. Pero si quieren nos va a contar Rubén Mochela y Tito Benros esta historia que aparece en el documental La Historia detrás de la Copa. Rubel Moschela era un experto en la selección, el hombre que manejaba cada detalle administrativo del equipo, un gerente todoterreno al que no se le escapaba nada, pero estaba en problemas. Nos toca con Inglaterra y estábamos en la América, me acuerdo que era sobre los pasillos que daban afuera la, la, de las habitaciones, después tenía una práctica y, y se acerca Bilardo, al utilero, Tito Ben Ross. a mí, está... En ese momento pasando Pachamé y me dice: A ver, mostrame las camisetas azules. Vimos la cara de reacción de bilardo como que esto no sirve, yo pedí las caladas y estas no son caladas. Bueno, pero no hicieron caladas las celeste y blancas, sí, las azules no. Fue un diálogo que cada vez iba subiendo más de tono. Eh, yo llamo al representante de la firma en esos momentos. Eh, y me dice que lamentablemente el cop no tiene camisetas caladas azules y no las va a hacer. Y Bilardo nos quiere mostrar cómo se hace una camiseta calada y bueno, cortó con una tijera y unos agujeros terribles. Yo, desesperado, me salí a recorrer toda la Ciudad de México. Por eso empezamos nosotros a caminar. De la mañana que estábamos caminando con, con un mochila y dale, va para un lado, para el otro y no había casa. Consigo dos camisetas, leco dos modelos, uno azul más brilloso como el que la mayoría de los equipos tenían en la Copa y otro muy parecido al que teníamos nosotros. Me voy corriendo para la concentración y llevo las dos camisetas. Está Bilardo, llamo al utilero, viene Pachamé. Conseguimos esta Bilardo. No, no, ella no, Ay, me hizo un kilómetro. Le digo, no, le digo, sí, no, es la única que podemos conseguir. Tienen que ser caladas. Bueno, yo ahí ya estaba para, faltaban 48 horas con ese día contando para el partido. Y en eso pasa que me acuerdo que era Diego. Maradona se da vuelta así. Y dice, a ver, Tito, a ver. Y Diego dice, qué linda camiseta esta, Carlos, con la que era más brillosa. Y Carlos lo mira y yo, yo crucé los dedos y dijo, esta. Esta. El problema es que no tenían escudo, no tenían numeración. Por medio de una persona de la América, simpatizante del fútbol argentino, tenía el escudo de AFA, el antiguo, el que no tiene los laureles. Si ustedes se fijan, esa camiseta no tiene los laureles. Pudimos hacer unas copias y plotearlos. Ya llegando la no casi la noche del día anterior. Vení más cerca, vení que te muestro la camiseta. Un día antes del partido, a las 6 de la tarde, están consiguiendo a una mujer que linda la camiseta. ¿Seremos campeón campeones del mundo, no sé, No tiene que ser un monumento a todos. ¿Cómo va pasar el para que todos? Un día antes no tenemos número de la camiseta. Y al otro día conseguimos los números que son del fútbol americano, porque son brillosos, medios grises, bueno, y presentamos la camiseta. Eh... ¿Te imaginas que esas 48 horas para mí fueron como si hubiera vivido 10 años más? Apagá la tele. Prende la 91.7 y sigue mundial desde los medios comunitarios. Manija mundial. La locura es total. Yo te amo Argentina. Yo te quiero Argentina. Apagá la tele. Prende la 91.7 y sigue mundial desde los medios comunitarios. Yo te amo Argentina. Manija mundial. ¡La locura es total! La en YouTube están viendo a Tito Ben Ross con la camiseta azul. Qué historia. Qué, ¿qué historia eh, esta camiseta. Archivo Histórico Nacional. Esa, ese video de las compañeras cosiendo las camisetas y que dice Terrible. dos días. dos días, Un día antes y no, no tiene número de las camisetas. Esa es una grabación viendo? casera que sí, tenía el Vasco La que Exacto, fue el único eh. que viajó con una filmadora. Una filmadora Digo, qué eh. guarda, valioso guardar todo eso que. No, eso se... eh, esa grabación este, la tengo. Se hacía en en un cassette, eh, vos uh -huh. eh, tenías que tener una aplica, un cassette para insertar el cassette que salía de la casetera uh -huh. y todos estuvimos nuestro nuestra filmación de ese día, así que uh -huh. esa filmación yo la tengo, la tiene mi mamá en la casa, mi mamá Mari, le mando un beso también a mi mamá, este, y, y bueno esa anécdota así del, del azul, de la, yo ya la sabía de hace un montón, y este, ahora estuvo bueno que la hayan plasmado en, en la historia porque es una locura. Bueno, Tito sí, Ben Ross, eh, con, no. él como utilero, uno de los encargados, junto con el director de selección Nacionales, Rubén Mochela, en ir a buscar un día antes la camiseta para jugar contra Inglaterra. que eh, No es que vos llamabas y decís dame 40 camisetas. Se recogió no, en no. toda Ciudad de México. Y creo que también el número, claro, el número era brilloso. <coughs> Perdón, sí. era brilloso y él no, le, tampoco le gustaba el número. Había tres <risas> números. Uno de color blanco, uno rojo y el otro era el brilloso que... Gris es porque es de color ah, gris. Claro, de color gris y, y bueno, él eligió ese, ese número. No sé si él o Maradona eligieron pero fue porque apareció no sí, sé el color de bajó nube. la mano de dios otra vez bueno un día antes porque sí fue, maradona fue, encima fue, no Porque maradona decía, no. fue decisivo en eso era bueno palabra lo que decía maradona <risa> creo. se hacía claro Olvídate. no había no había cosa era el único que podía convilarlo seguro y pues. así varias con ton... y bueno y yo no uy de esas mira tengo una que es primero una es con galindes que hacían, este, por ejemplo, charlaban entre mi papá y, y, y Maradona eh, para hacerle una broma a Galinde, por ejemplo. Entonces, este, que Maradona, ¿qué hacía? Cuando terminaba de entrenar, dejaba todo tirado, pero mal. A propósito, le tiraba todo. Con el, los botines se los reboleaba, las medias también se las reboleaban. En el... Entonces, mi viejo se este, eh, con Maradona para hacerle la broma a Galinde. Decía, le decía, no, no, pará, pará, para Diego, pará, para ¿Qué estás haciendo? No, no, juntame todo, acá me juntas todo, porque esto no, así no lo puede dejar, ¿qué te pensás que son? Entonces Galinde, <risa> sí, imagínate abría los ojos, loco como es Galinde, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Cariñosamente. Sí, sí. este Tito, pero ¿cómo le decís eso a Diego? Vos estás loco, vos? Y bueno, y en eso, la dona, riéndose, bueno, se mataban de la risa. Porque imagínate a Galinde, yo no lo no sé imitar a Galinde, pero me imagino Galinde, no es un, la verdad, este, un fenómeno para hacer reír. Y otra era que me había contado mi papá que esta, esta es muy loca. Él, en el partido que hace el gol Maradona contra los ingleses. Un día después de. de esto. En el, en el, cuando van al vestuario, a él, a Maradona le queda el pantalón, no sé si de la parte de atrás o de Ajá. adelante. Le queda eh, con el pasto, le queda, un, ¿viste? Cuando uno se tira en el pasto, sí, sí, que le sí. queda marcado. Sí. Se saca el, el pantalón y le dice, eh, Tito, este, este pantalón, eh, guardámelo, que el próximo partido, creo que era con Bélgica, no sí, me acuerdo. Bélgica. Eh, lo voy a usar hasta la final, ¿viste? Convencido sí. el tipo, ese pantalón marcado por el pasto. Entonces, eh, eh, tanto había tanto lío en el vestuario que desapareció el pantalón. Le había desaparecido el pantalón no. a mi viejo. Se, imaginate. Desapareció el pantalón no, de que Maradona que, que, le había que le había dicho del pantalón sí, ese que sí, estaba sí. marcado por el pacto que Mirate. este guardamelo que lo voy a usar el otro partido, este con este llegamos a la final. Mi viejo transpiraba, ¿no? <ríe> bueno, <to> <ríe> ¿Qué hago? <ríe> decía. ¡Ja, <ríe> Empece, fue a, a, con otro pantalón, ¿no? el número 10, porque había 3 claro. bueno, o 4 juegos. Este, lo pasa bien por el pasto, lo marca no, en el mismo no, lugar que tenía. <risa> Entonces, este, ¿qué pasa? Este, viene el día sí. del partido. Bueno, le deja el pantalón doblado ahí. Maradona se va a cambiar, se va a poner el pantalón. Se mira el pantalón y dice: No, no, Tito, este este no es el pantalón no Diego escuchame. ese es el pantalón y entonces le decía lo miraba otra vez decía no, estás seguro este es el pantalón entonces pero no me digas ¿viste? así hablando con mi hijo mi hijo era así no hablaba de esa manera eh, pero Diego no me digas ese pantalón por favor por favor te lo pides ese pantalón pero no me vengas a decir a mí que yo te lo guardé todo bueno no convencido, lo usó y bueno y llegamos a salir campeón del mundo con ese pero pantalón mi, que era mi, mi, mi duda no es, es ¿se enteró alguna vez el que efectivamente no ¿Nunca era? nunca se pantalón? enteró este bueno Diego bueno no, ahora daba, si no, Diego, claro, no se enterará tampoco no, listo pero no, no, en el nunca secreto se nadie de... porque claro este mi viejo no nunca se acordó de contarlo eso porque después bueno se podría haber contado no sé por qué no lo contó ¿Dónde negra, estará ese pantalón? ¿Dónde estará ese pantalón que dice, bueno, que desapareció? Qué locura. Este, en ese vestuario, ¿no? Que, eh, justo ese día de, contra los ingleses. Bueno, eso me quedó siempre, me lo contó a mí, a otros amigos, y me quedó grabado siempre nunca lo contó. Pero está buena la negra, Lo que es apelar a la mística, ¿no? Yo digo, eh... ese pantalón eh, llegó a la eh, o sea, claro. el pantalón ese que no era el que <risa> claro, eh, llegó a la final y bueno. Y, había que se creer había, nada más había que creer que ese había, era el pantalón claro no él importa se, se convenció por ahí claro. que ese era el pantalón y Muy bueno bien, y bueno después este con, con periodistas pues, periodistas como el de el muchacho este de la redonda Mendinueta también que él contó el día que falleció mi papá le pedí que contara una anécdota porque mi papá lo ayudó mucho a él uh -huh. O sea, él, él empieza él al primer mundial que va, Mentinueta, eh, el periodista de la redonda, va uh -huh. al 90. Eh, mi papá le, lo ayuda porque era un muchacho, contado por él. ¿eh? Y, este, y en la final, no, eh, Canija no. no sé qué pasaba con Canija, no sé qué pasaba, y no tenían la formación bien del, del equipo. Entonces, este, él siempre se acuerda que mi papá le dio la primicia. De que jugaba, eh, por canija jugaba de Soti, el galgo de Soti. él era el único periodista que tuvo la primicia. Eh, pero, le preguntaba, uh -huh. ¿en serio lo que me vas a alargar eh, sí, la ley? Sí. Nadie creía dijo, que no iba a, nadie a jugar canija creía o... que iba, Claro, que no iba a jugar canija sino que iba a jugar eh, O sea, que iba a jugar Canigia. No tenían el no reemplazo, no tenían el, el reemplazante de canija Bueno, y mi viejo dice que eh, le, hizo, le dio la primicia para que él, imagínate, un muchacho tendría 20 años, 20 y pico de años y bueno, y pudo dar la primicia en su primer eh, viaje de, al mundial, imagínate para él, por eso siempre se acuerda él de esa anécdota, mi hijo era muy generoso eh, con, con todos, con todos, con todas, este, era muy generoso, y este, bueno, eso por eso lo recuerdan siempre todos, mis amigos, eh, los jugadores más, este, siempre Ruggeri lo, se acuerda, bueno, eh, ha contado la anécdota esa de la Cábala que que por ahí a mi papá le han puesto en Google que lo torturaban. Tenemos alguna foto, la otra no se pero puede mostrar, divertida. pero esta sí. Lo afeitaban al Tito. Claro, antes Lo afeitaban antes de, antes partido, partido. de los partidos. Eh, dice, contaba a Oscar Ruggeri, que le mando un abrazo grande. Grandote para los para muchachos. Sí, que ¿no? lo vea también el programa. Manija Mundial, lo tienen que ver, lo tienen que escuchar a los chicos y a las chicas, que, a Sofía, a Manu, que, bueno que son unos capos. Unos capos. ¿Qué importantes son los, los utileros para, para el vestuario? ¿no? Y, y, mirá, yo digo que sí, porque yo lo veía trabajar mucho mi papá, mucho, mucho, Él, ellos van, creo que van a eh, ponerle 3 horas antes, cuatro horas antes, <risa> se levantan muy temprano, 5 de la mañana, cuatro de la mañana, para, por eso te digo, para que los jugadores no solamente piensen en ponerse los botines, jugar, entrenar, y ahora, bueno, están más capacitados. Me parece bárbaro que estén con más gente, que hayan incorporado mujeres también. Creo que hay también mujeres uh -huh. ahí en el, en el cuerpo técnico, que eso está bueno también. este Bueno, y eso para los jugadores que tengan nada más que ir a, a jugar, nada más. Eso es importante, porque si el jugador está pensando en otras cosas, en ponerle me falta esto, me falta el otro, no tengo esto, no tengo lo otro... este. No se puede, tiene que ser todo un equipo, para mí es así. Por eso el funcionamiento, yo me, me, me voy a acordar de, de todo. De, me acuerdo también de un secretario que tenía parte de mochela uh -huh. que no se lo ve siempre y no se lo recuerda. No ¿Por que veíamos nada. en video recién? Sí. No, no está eh, ah. claro en el video, pobre. Eh, no sé si había fallecido en esa época, eh, Porra se llamaba ah, porra. de apellido. este También me quiero acordar de ese secretario que era... Eh, era el compañero de Mochela que uh -huh. Vilaro también los volvía loco a los dos. Era... era eh, hermoso Tito estuvo en el 94 también. Estuvo en el 94. Fue la época de que a Diego le cortan las piernas. Exacto. Sí. ¿Cómo volvió después de esa? Y mi papá, eh, me acuerdo que llamó por teléfono y se puso a llorar. terrible eh, Se puso a llorar y porque... Fue... Yo para mí también, para, yo creo que para todos. Fue... Eh, no sé ustedes si eran... Chico, Muy todo. chido. Claro. Eh, yo no lo podía creer. Eh, no, eh, llegué a la casa de la mamá de ella que en ese momento éramos pareja. Bueno, y, y me, me dieron la noticia, estaban viendo en la televisión, que había un doping en la Argentina, en la claro. selección argentina, y bueno, y ahí no, digo no, no puede eh, Maradona no, no puede ser. No podía ser, bueno, pero. Habían ido Maradona y Vázquez. Exacto, pero yo pienso perseguido. que era claro, Maradona fue muy perseguido, viste, porque él, él se tiraba él, este, él era el abanderado también él, él tenía la palabra de todos y de todas en ese momento contra el poder que que bueno que existía en ese momento que ahora no, no veo tanto como antes el poder uh -huh. de, de la FIFA y todo que, que estaba apretando más que todo a Maradona este, y bueno y y después tengo una con, también de ese momento que después hay un. después de eso que le pasa eso a Maradona, que ya se bajó todo el, el, el decibel de la abullición que había con ese momento, este, se casaba Diego Simeone. El Cholo. El, el Cholo Simeone. Entonces, este, fuimos, este, no sé, bueno, fuimos la familia, todo el casamiento de Simeone, se casaba con, con Carolina, no me acuerdo, la Chola, le decían, no, bueno, no. Este, no me acuerdo el nombre, creo que La cabería. madre de los hijos. La madre, sí, sí. bueno, de del. De, hijo que está jugando también en Napoli. Sí. Y bueno, y estábamos ahí en, en el casamiento. Yo, imagínate, yo siempre. Nosotros siempre fui humildemente humilde. No, no. Yo, es más, no, no queríamos ir, pero bueno, fuimos. Y bueno, uh -huh. en eso mi papá lo ve a Maradona este y lo llama. No, dije, perdón, dice mi papá, ahora vengo dice, voy a saludar a Maradona, bueno, fue él, lo saludó, bueno, vino, mi papá se quedó con nosotros, este, estaba mi mamá, mi hermano, bueno, mi cuñada, la mamá de ella y yo, y, bueno, dice, viene Maradona, se acerca Maradona, se va acercando cada vez más, se va acercando, eh, Diego le dice mi papá, vení que te presento a mi familia. Bueno, uh -huh. se acerca Maradona. Maradona era, no sé. Uno más. Uno más. Eh. Por eso yo no lo podía creer. Y bueno, y nos da la mano y mi, mi, mi hijo, mis dos hijos, bueno, eh, tal, y tal. Llega mi mamá, dice mi señora, que yo, mi mamá agarra, le da la mano, hola Diego, le dice, mirá, yo te <risa> quiero, te quiero. Le, o sea, le... Te quiero decir que nos hiciste llorar mucho con lo que te pasó. Y yo, imagínate, en ese momento, que, viste, las madres son, eran así, viste, ellas preguntan cosas que por ahí en el momento no las tenía que preguntar. Esa, esa cosa era muy íntima, no, eh, justo. Eh, en, sí, y hablar en, de en, droga en, en ese momento. momento ¿no? En el momento, claro, de, de lo que le sí. había pasado al tipo que, que, salió en todos lados llorando. Y él, este, muy amable, agarró y le dijo, no, y mire, señora, yo sabe que a mí, la verdad que me me quería, prácticamente me quería suicidar, así le dijo, me quería suicidar. Uh -huh. O sea que le dio una charla que por ahí... Si uh -huh. estaba, en dos minutos, en dos sin minutos tipo Y si estaba un periodista en... escuchándolo sí. por ahí, la eh, sacaba la y dice, una. Maradona sí, se quiere suicidar. Cual, porque tal cual, este, tal cual. Eh, no, eh, Maradona era, era to, toda la familia, eh, el papá, la mamá, muy gente muy humilde. Los hermanos, a las hermanas no las conocí, pero muy humilde, muy humilde. todo. El papá de Diego compartía las concentraciones, por lo menos en México estuvo. Sí. Eh, era parte también y hacía los asados Hacían tengo unos asados una foto acá de los asados son hermosos. Sí, yo, mirá, yo, esa, yo viví todo eso hasta el 86. Después no, no, fui creciendo y como que me fui alejando, ¿viste? Ya cuando uno entraba a la adolescencia, ya este, perdí todo. asados eso. con mariachi. Recordamos que estamos hablando con Cristian Bernos hijo de Tito y histórico, utilero de, de la selección argentina, estuvo en el Mundial 86, en el 90, en el 94, eh, y ahí y de ahí un poco todas las historias que, que nos está contando Cristian hoy, que tiene detrás a su hija también muy emocionada con, todo, con todos los archivos que ve, las fotos, los videos, no, no lo puede creer, eh, porque es verdad, cuando uno lo tiene en la familia, eh, lo naturaliza un poco, hay un montón de tiempo que... Lo, lo dan como natural, como normal. Sí, y de repente cuando ves eh, eh, eh, que, que, es, eh, no, que Hay tanta idolatría claro, eh, claro, al, alrededor de alguien que es parte de tu familia, es toda una, una novedad y te, y te lleva a, a volver a vivir estas historias que además están buenísimas, están buenísimas. <risa> y describen a la perfección a Maradona, eh, a la, la concepción que había de equipo en la selección en ese momento, a los DT, al cuerpo técnico. Digo, describe situaciones así muy. Muy clave. Bueno, ni hablarla de la del pantalón. La del pantalón desaparecido. Tremendo. <risas> olvíate, olvíate. ¿Quieren que lo veamos a Tito? Una eh, vez más, dale, sí. Bueno, el Vasco Lorticochea la grababa en las concentraciones y este video lo sube Diego Maradona, pero completo, es una hora, y le pregunta a cada uno un día antes de la final cómo pasaron estos días en México. Eh, ¿Qué van a hacer cuando lleguen a la Argentina en una de esas agarran al dito Benros? A ver. <risa> bueno, seguimos de la concentración y estamos ahí. Enfóquelo a, a, a ese señor que está ahí. ¡Cuida! ¡Cuida! ¡Cuida! ¡Que venga que diga algo! Sí, ahora, ahora, le vamos a preguntar algo. Le vamos a preguntar algo. Por favor, por favor, por favor. Para que la gente lo conozca. Su nombre, su nombre. No, no te rías, Rubek. Se... ¿Qué? Rubén. Rubén que, acá, no. acá, acá, ¿pará, tu, tu, tu actividad dentro de la selección? Decime, ¿qué haces? Hostilero. Habla fuerte, habla fuerte, utilero sí. Ok, ok. Bueno, decime, qué te ha parecido estos dos meses de convivencia con, con 22 veintidós atorrantes. Una barbaridad, muy buena. Muy buena, sí. muy buena experiencia. Muy buena, muy buena. Pero a veces no te da ganas de irte a la mierda. No, no. No. no. <ríe> miente, miente. No. <risa> Los saludamos no. a Don Tito Benros y le deseamos bueno, suerte en su bueno, carrera Quiero agradecerle a todos ustedes por lo que hicieron conmigo hoy Que me brindaron una propina eh, bastante... Bueno, eso no, no tiene... no tiene. ¿Una qué? Una bananita ¿Una bananita? ¿Por qué? ¿Te gusta la banana? No, Acá dicen. Que <risa> ¿Sabes quién le gusta la banana? Uh, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, vamos a cortar <risa> Vamos a cortar ¿Sabes que Me sí. parecía muy raro que no haya algo irreproducible. En ¿Viste? Este video. ¿Viste? Dije, en okay. algún momento tiene que llegar algo que no se pueda reproducir, ah, que sí. se vaya el, al pasto. Bueno, se fueron al final, por suerte lo pudimos cortar rápido. Pero, es, ¿viste? Es como darle un micrófono a alguien que te puede salir con cualquier cosa. Porque, claro, en ese momento, nos decía recién fuera del aire de Christian, eran ve, 20 pibes de 20 años. Claro, ni más sí. ni menos. Exacto, sí. No lo puedo creer. Yo, para mí, eran. Tenían, no sé, 60 años. Claro, ¿sí? ¿sí? una historia <risa> encima. Pero claro, que... eran muchachos de 20, 22, 24, una locura. ¿no? Hasta ahora veo las fotos y parecen gente, no sé, más grande, más... Con... Tenían una experiencia, una madurez, ya, claro, sí. tenían muchos partidos en primera. Eh, eran eh, Casualmente eran muchos de acá, de, de la Argentina. Uh -huh. Después estaba, creo que era Celada que era, estaba en México. México, Diego Napoli. Diego en Nápoles y después Valdano, que estaba en el Real Madrid, el Real Madrid creo. y Pasculi no estaba en Italia también. Pasculi creo que estaba en el Leche de Italia, uh -huh. sí. No había muchos no europeos, había claro. Que estaban el Pasarela con... también estaba en Italia. Pasarela, eh, claro. claro, que también no, estaba en la Fiorentina, sí, me parece Pasarela, sí. Se notaba que era muy querido. No, mejor. mi viejo era muy querido, este muy respetado. Mirá, vos sabés que me dijo un muchacho cuando le hicieron el homenaje en la casa de Burruchaga, uh -huh. lo invitan a, bueno, dos meses antes que, que él fallezca por mi papá, bueno, y, y lo invitaron a un asado, ¿no? Hacían y uh -huh. le dijeron que vaya, yo no pude ir porque yo trabajaba eh, todos los días y muy cansado. Entonces este le dije, eh, decirle a tal persona, que no me acuerdo el nombre, un muchacho de Ensenada, que, que dos veces fue eh, que te lleve a, a, hasta la casa que eran Núñez la casa de Burruchaga bueno uh -huh. fueron este, ese fue el homenaje que después se lo lee eh, lo, lo, lo dice no eh, hasta siempre Tito y dice que lo pudieron homenajear en, en, en los, los ex campeones del mundo y, y bueno y me decía este este muchacho que no me acuerdo el nombre de Ensenada, <risa> perdón este, que cómo lo respetaban, ahí sentía el respeto que tenían, imagínate, uh -huh. eh, eh, vivían el respeto que le tenían este, a él, este, cómo le hablaban, este, eso es lo que lo que me hizo me, me contó eso, yo pensaba que eh, eh, con Galíndez no, era como que, que más. Se iban a, a quedar en la joda. Era, claro, como <risas> que era. Como, porque Galíndez fue a ese homenaje. Eh, con Galíndez sí, hacían bromas, todo, pero con mi papá. Era como que, viste, había un respeto a él, lo charlaban todo con mi papá, Tito, pero y, siempre y que con respeto. fue mucho tiempo esa convivencia, por lo menos estoy hablando en México 86, que tuvieron dos meses todos juntos. Claro, ellos sí. empezaron, eh, claro, ellos empezaron en, en Tilcara, me parece que fueron a ¿Sí? Tilcara primero. Adaptarse, estuvieron, sí, como cuatro meses, estuvieron fueron y, los primeros que llegaron. Y en Vilardo, más allá de cómo era él, va también era muy rígido, ¿no? Según contaban los jugadores, ¿no? Pero era sí, la figura sí, era de máxima, era, máxima era, autoridad. Era. Sí, era. Y, y entre ellos todos pibe, Valdano <risa> creo que el más grande tenía 30, y, y tenerlo eh, casi de una imagen paternal a Tito Benros y al profe cheverría y además. Sí. Eh, ellos dos sí, eh, el profe Echevarría también, un tipo, yo digo, lo, yo viví con, con ellos, este y, o sea, yo, imagínate que yo lo, los veía en, en la figurita, ponerla, uh -huh. y yo los veía a unos tipos tan humildes, que, viste, comunes, ¿entendés? Que tan humildes, o sea, tan podía llegar a ellos. Ahora por ahí uno siente que está un poco más distanciado con, con los jugadores de la selección, pero antes... Llegabas, llegabas. Eh, la, la gente iba a empleado de comercio, eh, a verlos también, a ver las prácticas. este Era empleado de comercio, era, es un sindicato. Así que, este imagínate, uh -huh. iban colonias. Antes este, de que exista el predio de la AFA. ¿eh? Antes de que exista el predio de la AFA. Después, bueno, se inauguró creo que en los no, 90, 91. Gracias bueno, a ese eh, grupo también, a, a Vilar, Gracias a ese y a todos. grupo, sí. este Y bueno. Eh, Después, bueno, yo le quiero agradecer, bueno, primero a vos, Manu, a, a Sofi, por, por la invitación, por el, por el homenaje que, que le hicieron a mi papá. este que Hay que acordarse de esa gente... Tal cual. Eso. Qué bueno acordarse de la gente que, que nadie se acuerda por ahí. De mi papá sí se acuerdan, pero por ejemplo, yo... ¿Nombraste este, un montón de un gente, Manolo Carballo, por Porras, eh, bueno, bueno también el profe Echevarría. Este, que fue muy importante, después estaba Molina también, un tipo bárbaro, Roberto Mariani el tipo bárbaro también que sabía mucho de fútbol, Roberto Mariani fue también eh, muy, muy eh, junto con Carlos Pachamé, este, fueron también este, muy importantes en la selección este, sabía mucho Roberto Mariani de fútbol, sabía mucho de equipo y bueno esa gente hay que nombrarla porque ya no está, hay algunos sí que están, otros que no y bueno y hay que acordarse de ello y muchos se sorprendían cuando se dio de baja para, para este mundial eh, lo chelsea de que el diu dijo que no tenía problema en compartir eh, habitación con uno de los utileros los principales además utileros sí. de, de esta selección, <risa> selección. Eh, digo que, que de, de cuánto se puede recordar el nombre no eh, y está exacto. bueno, está bueno que el día de mañana eh, y también se le hagan esos homenajes en vida, aparte del equipo que es fundamental. Bueno, es fundamental bueno. para que un equipo se, un, el equipo deportivo, los 26 jugadores que van, se concentren en jugar en la pelota. En jugar en la, exacto. De sobre. eso depende. Homenajeamos a un campeón del mundo, a Roberto Rubén Tito Benros, a, a través de su hijo, Cristian. Muchísimas gracias, Cristian, por estar ahí. ahí. No, y su Muchísimas gracias a todos, a todas, los oyentes y las oyentes de Manija Mundial. Y bueno, yo puedo mandar unos saludos. Obvio, a <risa> todos. Bueno, eh, para mi nietita, una Isabela, un beso grande, la, la amo. este Bueno, a mi mamá Mari también, la amo mucho. A mi hermano Claudio, que está en México, casualmente está allá. este Bueno, a la señora Rose. A mi compañera Celina, que también me cuida mucho. Este, y bueno, y la necesito también en estos momentos. Este, bueno, y a mis animalitos, que también que están siempre con, conmigo. Mis mascotitas que no son mascotas, sino son hermanos. Parte ya, eh, claro. sí, sí, cual, son parte eso. de la familia. <risa> hermanos y Humita les manda besos a través del chat. Ah, humita mirá. y Gabriel les ah, manda besos. Y a cabezo. Gaby, a Gaby, sí. Que sí, se corte bien, ¿verdad? Gaby. <risa> <risa> Qué, qué linda morocha la del fondo, dice Gabriel. Mandale besos. Por eso, que se porte bien. Les agradecemos mucho, no solo por haber venido, sino por haber compartido todo esto a primicia a todos. Nos dejaron, oh, pero además, una, una colección de archivos. Si bien ya había alguno de los que habíamos podido encontrar vamos, y recapitular, vamos a mandárselo a los buenísimos. campeones. ¿eh? Ahora le sacamos. Por supuesto, por supuesto. Al Yo Quiero a, este, que ellos manden un, y... un saludo a todos eh, allá, uh -huh. a los que, bueno, que vean este programa, que vean la repetición. Que bueno, que.. que vengan. Gracias también. Que les invitamos vengan, a sí, venir sí. a todos. Que vengan, que vengan, por favor, que, que se copen en venir. ¿Te tratamos que... bien o no te tratamos Pero, bien? Una Ahí barbaridad, Sofi. <risa> así, así tentamos al resto. El, la producción allá, <risa> una barbaridad. Pero no, no, sin palabras. Por favor, sí, a, a Oscar Rugger y bueno, a los que estén, Eli Pumpido, acérquense que es una radio, es humilde, que les vas a sentir bien, lo vas a hacer sentir bien y bueno, y. Y bueno, gente piola, como dicen. Ahí te soplan. Así que. No, no, y los, los hacen sentir muy bien y muy cómodos, ¿eh? Así que, por favor, venga. Muchas, Muchas gracias, gracias Cristian vernos Bueno, nos encontramos Igual nos seguimos en contacto, seguimos por favor, encontrándonos sí, Porque por este por es así Y ojalá la manija mundialista nos lleve muy, ojalá. Ojalá. No. muy lejos Nos lleve muy lejos Y si no, y si no Y si sí también, en otros mundiales Y así seré, será y, y estaremos aquí bien plantados para, para todo lo que venga Les agradecemos mucho a ambos No, a gracias ambas. a ustedes eh, tanta publicitaria toca Manuel ¿no? y volvemos